¿Qué tal amigo Craniano? Amiga Craniana, ¿cómo están? Soy Leo Ramos de Cranion y estoy aquí otra vez con ustedes con la siguiente parte de la configuración del rack de los in -ears. Está muy sencillo, la verdad es que se acuerdan que empezamos a ver cómo íbamos a montarlos, cómo íbamos a marcarlos. Ya lo tenemos aquí, aquí tenemos ya todos los transmisores marcados, por supuesto, este es el de la voz, la guitarra 1, la guitarra 2, el bajo y la batería. Estos in tienen una característica Yo puedo hacer que cada uno de los módulos mandarlos a cada uno de los receptores en un canal distinto para que para que cada quien tenga su mezcla esto qué quiere decir en el monitor personal de la batería por ejemplo a lo mejor él quiere escuchar su batería el bajo y la voz y poquitas guitarras a lo mejor en el monitoreo personal de la voz pues vamos a tener que quiere escuchar la voz más fuerte que todo la batería un poquito a lo mejor mi guitarra o la guitarra 1 un poco más de el bajo a un nivel X, etcétera eso es cuando tenemos este tipo de monitoreo personal a cada quien le podemos mandar una mezcla distinta, otra forma de utilizarlos es un solo transmisor para varios receptores eso de qué sirve, bueno, vamos a tener la misma mezcla y solamente vamos a poder, cada uno de los receptores que va a poder controlar va a ser el nivel de la señal que va a recibir en sus INIERS ahora, yo puedo asignar precisamente por medio de canales, ya sea aquí en el receptor, aquí se este está asignado al canal 1, quiere decir que va a recibir todo lo que venga por el canal 1, aquí es, ahí está canal 1. Ahora, para que yo reciba en el canal 1 también tengo que transmitir en el módulo en el canal 1. Muy bien, bien aquí, aquí me está, me está diciendo, diciendo está, está en el grupo 1 En el canal 1 yo, yo puedo, puedo crear también diferentes tipos de grupos Y mandarlos a diferentes canales Si ustedes se fijan todos por default vienen en el canal 1 Pero yo puedo cambiar el canal al canal que yo quiera por medio de estos botones puedo cambiar el canal o el grupo y aquí asignar como ya habíamos visto en el canal que quiero recibir otra de las cosas que se hizo aparte de esto es algo que está muy bonito Voy a ver si me siguen por acá vamos a ver que nosotros dejamos ya perfectamente bien peinado y configurado nuestro rack tenemos aquí todos los eliminadores con su multicontacto y si se fijan todos los cables están perfectamente bien peinados así se le llama esto con qué fin esto es con el fin de uno tener un un acceso completamente ordenado A cada uno de los cables en caso de que Alguno fallara, yo tengo perfectamente Identificado cuál es y puedo Acceder a ellos sin el mayor Problema, tengo también todos los Eliminadores ya fijos en el rack Porque pues bueno, este rack se transporta Si se fijan pues se ve muy limpio Se ve muy ordenado, faltan los cables De audio de salida de cada uno de los De los transmisores, esos ahorita no los, no los hemos puesto pues porque Obviamente no los hemos utilizado Pero en el momento en que se empiecen a usar ya los pondré Así está la cosa con esto de los sinirs, una explicación muy rápida y muy sumera, pero espero que te sirva. Ya sabes, yo soy Leo Ramos de Cranion, manita arriba, dale like, nos vemos en la que sigue, pórtate mal y cuídate bien.